Hey, muy buenos a todos, aquí Dominio Gamer, en un nuevo gameplay de Terraria Y bueno amigos, en este nuevo video continuamos con la serie Terraria por 2 en su, en su cuarto capítulo Bueno, eso está muy bien, ya que hasta ahora el canal lo que tiene son, veamos, cuatro días Y bueno, ya tengo, en este mismo momento tengo ya dos suscriptores Y son cuatro días en el canal está muy bien por lo menos para mí pero en fin a lo que venimos continuamos con el vídeo eh, lo que se hizo en el eh, vídeo fue hacer esta este tercer piso el cual fue un poco bueno un poco bueno un poco dejémoslo ahí en fin eh, veamos en el anterior capítulo también lo que hicimos fue buscar un desierto el cual nunca apareció y al parecer tampoco apareció cuando no estaba grabando, así que lo que hice fue que fui al otro mundo, al otro mundo que ya había dicho en el anterior video, que tenía cuatro mundos ya, y entonces, en fin, en fin, ustedes saben ya. Veamos. Eh, Continuamos, continuamos, continuamos. Sí, sí, sí, Rayos. Oh, que tengo más, más cristal aquí. En fin. Eh, en el video de hoy, lo que haremos será... Eh, veamos, veamos, veamos. Lo que haremos será... Rayos. No tengo nada, de hecho, no tengo nada... Nada que, nada que... siempre tengo que improvisar lo que diré, así que por eso me trabo algunas veces, entonces... En fin, en el próximo video les tendré ya las anotaciones de lo que, de lo que diré y trataré de no trabarme tanto. Así que, ¡continuemos! En este video lo que haremos será mmm, buscar plata. Lo cual haremos que a su vez será también completar una cueva y terminar el tercer piso, el cual será este... Eh, veamos, qué más, que más, qué más Ah, por cierto, también trataremos de atravesar la zona corrompida Que está de este, de este lado Que por cierto, me recuerda Que en el anterior capítulo Recuerden que sí fuimos a la zona corrompida Solo que no nos adentramos mucho a ella Pero sí fuimos Sí fuimos Bueno Si no vieron el anterior capítulo Les invito a que, los, a que lo vean Está en mi canal Y si quieren también pueden buscarlo se llama Tejería por 2, el segundo capítulo, así que, bueno, en fin. Segundo, no, tercer capítulo, creo que fue, no, no recuerdo bien, en fin. Fuimos a la zona corrompida. Veamos, también, creo que ya no tengo más nada que decir. Uh, solo que también, cierto, es cierto, he durado tanto tiempo sin subir eh, el video del segundo y el tercer video, porque he tenido un pequeño problema con el internet, pero yo lo solucioné, así que, bueno. Traté de traerles este video también, lo que será el domingo, y si están viendo el video otro día, que no es el domingo, pues esto no tendrá mucho sentido, así que... Bueno, <risa> en fin. Y veamos, mmm, con más nada que decir, continuaremos con este video, lo cual será ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ah. Veamos Oh, cierto, cierto, cierto um, Tengo que decirles Cómo he conseguido algunas cosas Y siempre me pasa No sé por qué Pero siempre olvido poner el cronómetro En fin, démosle Siempre lo olvido Siempre lo olvido en fin, lo que haremos será terminar esto. Ya sería, bueno, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Y está aquí, está aquí, está aquí. Perfecto, veamos. Veamos, veamos, veamos. tenemos esto. Está muy bien, mm, creo que ya ponemos el cristal, si, sí. bien, todo perfecto, todo simétrico, oh, uh, que es, oh, cierto, si, sí, si, sí. bueno, mm, veamos, mm, ya, de hecho no creo que vaya a terminar este capítulo porque me faltan algunas que otras cosillas, para poder terminarlo, pero bueno, tengo otras cosas aquí así que lo que haremos ahora será cortar esto, esto, esto rellenar esa parte de ahí cortar esto, esto, esto, esto también rellenar esa parte de aquí. veamos ok hagámonos Ar unas puertas lo cual veamos Busquemos... Oh, cierto, cierto. Que puedo hacerme... Puedo hacerme... Ya que lo vi antes de empezar el capítulo. Puedo hacerme una nueva mesa. Porque esto está tan lento. Puedo hacerme una mesa nueva, extraña. Y no sé... No recuerdo bien para qué era. Pero... Ya la haremos. Necesito creo que era hierro... Oh, sí, sí, sí. Ya, ya recuerdo para qué era. La mesa era para... Para hacer... Veamos, creo que es hierro o plata, no recuerdo. Que por cierto, también... He conseguido un poco de plata antes de comenzar el capítulo, así que... Bueno. Eh, lo que haremos... Esta mesa es una cerería, la cual se usa para... Para... Uh, se usa para realizar trabajos de madera más avanzados, así que... Esto va a ir aquí. Esto... ¡Wow! Increíble. Es obvio que... Tomaré esto y esto para unos balcones. Uno, dos, tres y cuatro. Creo que con dos estaba bien, pero bueno. Haremos, hagámonos 10 ya porque... Bueno, tengámonos esto aquí. Telar, que también es para hacer ropa. Con uno está bien. Barrir. De hecho no sé para qué esto... Creo que eso no es decoración, así que, bueno. Esto es para hacer cerveza. No se toma. La cerveza es mala para la salud. No lo toman, no la beban, no la beban. Y un maniquí. Veamos. El maniquí era... Un momento. Pero... Si esto era para... Ok, ese determinado de la madera uh, Sí, con el, con el lingote de hierro. Ok, ok, ok. Ya, veamos, el telar lo podríamos colocar en el segundo piso, lo cual sería más o menos aquí. El aparador, eh, veamos, para el la cerveza, iría aquí. Veamos en dónde podría ir, o tal vez estos aparadores serían ya para un poco más, más, más, más, eh, como para personas más adineradas que si yo, como el área VIP donde, no era VIP, sino como los cuartos VIP donde solo hay aparadores, barriles y esas cosas, así que, bueno, uh, que lo tiraron veamos. Me trajo un poco hablando, no sé si, si se han dado cuenta, pero, bueno, que se puede hacer. Eh, veamos, uh, esto me gusta, rayos, okay. Veamos, cerremos, cerremos esto, ok. ¡Ay! ¡Ábrete! ¿En serio que tengo que buscarme otro mouse? ¿En serio que sí? Porque con esto así no puedo estar. ¡Ábrete! Uf, ¡Madre mía! Veamos, veamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Banco. Estaba buscando algo que era por aquí. Sí, Esto. Eh, estandarte azul Esto no sé para qué es Pero bueno la ma eh, Por cierto, creo que recuerdo cómo se, la, la, cómo se hace las camas Una espada de plata ¿Se puede hacer espada de plata? Bueno, es obvio, pero bueno Solo tengo siete, así que De momento no los usaré, así que Bueno Busquemos Disculpenme Déjenme beber un poco de agua, que siempre me quedo sin aire y me mareo, así que... Un momento. Ok. Continuemos. Busquemos un poco de madera. Veamos, la madera creo que estaba aquí. Sí. Veamos. Ok. Entonces esto... Solamente no quiero que, me, que llegue la luna sangrienta sin yo tener equipación, porque ahí sí es verdad que para. el capítulo de, le llamaría si en algún momento llega la la luna sangrienta yo sin estar equipado le llamaría no la luna sangrienta sino la muerte del nuf, sí la, la muerte del nuf o oh, no la muerte del nuf sino mmm, veamos la muerte sí la muerte del nuf <ríe> la muerte del nuf Continuamos. Queda lo que quería hacer. Que ya lo olvidé de nuevo. Uff. Uf. ti En serio que lo siento, pero es que como no se puede hacer más nada. Pero en fin. Oh, no sé si se han fijado, por siento que la caída del vídeo está un poco mejor. Es porque he descargado un nuevo. Una nueva.. Una nueva, una nueva, una nueva, una nueva, una nueva. Una nueva, una nueva una nueva capturadora así que veamos continuemos continuamos la capturadora que tengo es una capturadora de hd para bueno para hd no sé bueno en fin los resultados son buenísimos así que la cama por cierto tengo que revisar la cama a veces no me explico bien lo que quiero decir pero bueno es, pero bueno, ustedes me entienden. Sé que me entienden. Veamos. La cama, sí. La cama, sabía que se podía hacer la cama con seda, pero no recuerdo con qué era. Ok. Esto creo que va a ser un poco... Creo que ya me podría hacer una cama sin tener que cogerla de la casa esa. Uh. Pero bueno, como no soy chino, no tomaré eso, así que... Bueno, veamos que necesito madera la cual tengo y tela de araña la cual también tengo bastante no recuerdo era. creo que era aquí Sí, ups creo que me he quedado corto de materiales creo que me he quedado corto de materiales creo que me he quedado corto de materiales en fin, hagamos la seda no se preocupen ya si sí, me he quedado corto de materiales o tal vez no ya que tengo, no, yo puedo hacer la cama pero por qué si ya, se si me dice que o oh, tal vez es que no es ahí y hay que hacerla en otro lugar así que iremos viendo, veamos ayuda, esto, ven como le dije que sí iba a ser eh, un poco coproductivo el tío este, pero bueno, veamos 5, ok ya me la puedo hacer, solo que no recuerdo en cuál, esa es que se hace así que veamos busquemos busquemos, supongo que esta no es la avanzada, así que no sé si sí, la cama hemos hecho la cama bueno, de hecho creo que necesitaré cuatro camas Veamos. Veamos. Creo que eran con 5 de estas. O eran con 10. No sé, la verdad que no sé. Pero en fin. Con eso tengo. Um, veamos. Este creo que será un poquito touché. Así que. En fin. Continuamos con esta. Continuamos con esta. Hagamos de aquí. Veamos. Um, Tal vez sí, tal vez no, sí, pongámosla. Uf, al revés. No olvides tomar agua, dominio. No olvides tomar agua. Agua, ¿qué agua? ¿Qué agua? ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo que agua? Me refería a aire. Uy, ven cómo estoy volviendo loco Bueno. Ahora nos exponeremos aquí. En vez de aquí abajo. Veamos. Oh, por cierto, yo tengo una cadena la cual la, lo que haremos será buscar un esqueleto de estos en la cueva que haremos. Uy. Para quitarle un galfio. Y bueno. Continuamos con la aventura. Veamos. Ya llevo 10 minutos en mi cronómetro. No sé cuánto vaya de video. Uy. Bueno. En fin. Continuamos. Por orden de valor. Hierro delante del cobre. Plata delante de, del hierro Oro delante del, de la plata Y el lingote demoniado delante del oro Lo cual Ya comenté en el anterior capítulo Dejemos el dinero eh, cómo conseguimos Este lingote Y no lo diré en, en este video Para que, bueno Ven el video anterior <risa> En fin, veamos uh, Viga de madera Podría hacerme vigas y colocarlas aquí, veamos. Hagámosnos. Hagámosnos. Hagámosnos de nuevo con el hagámosnos. Que estoy fisno. Veamos. Uh. Oh, que se puede quitar con. Vaya. En fin, continuamos. Tal vez si la dejamos de uno en uno no sigo, así que.. Bueno. Ok, continuamos, continuamos Y si pongo por... No, muy feo, muy feo Veamos Pensaba que no se quitaba con el martillo Veamos si también se puede quitar Si, sí, también se puede quitar con el martillo eh, Veamos Continuamos aquí Si se ligaran las dos fuese mejor en fin, aquí hay ya una tercera planta. Pero no la construiremos en este capítulo. La continuaremos en el otro. Así que, no sería buena idea seguir construyendo esto. Porque además, está de noche y esas cosas. Y no quiero morir tantas veces. Estoy cansado ya de morir. Estoy cansado de morir. Oh, veamos si podemos seguir con... Ponerlo aquí. Um, veamos. Ok. No. Seguiremos en este, así que bueno bueno bueno bueno o tal vez podría poner lo que son ya estas aquí y como que continúe así o no estaría bien no no estaría nada bien pero en fin tenemos el pico, tenemos el pico, aquí tenemos sexto. Ok. Podrían ponerme en los comentarios si ustedes quieren, que si ustedes quieren que ponga, que los deje así o solamente quiero lo ponga en el tercero. Porque, bueno, ¿qué se puede hacer? Um, veamos. Um, necesito más. Okay. sigamos, sigamos aquí aquí um, ¿qué era? ¿qué era? Qué era? Uf, se me olvida todo siempre bueno veamos tal vez con eso tengamos así que bueno continuamos continuamos construyendo continuamos construyendo Veamos... Eh, es que no quiero dejar este así... O tal vez podría quitar esto... Y simplemente poner otra cosa porque... Que sea... Un poco más chiquita... Bueno... Veamos... Si... Sí, es hizo de noche... eso significa que podemos continuar con la aventura... Dejemos esto así... Creo que ya todo está bien... Más o menos... Veamos, tomamos esto y pongámoslo aquí. Uh, sí, aquí. ¡Oh, tengo para hacer cama! ¿Por, por, por qué? Uf, vale. Veamos. Al parecer esta se quedará sin cama. <risa> en fin. Eh, en este... Uf, eh, en esta planta que haremos aquí ahora Será mm, Será poner ya Lo que es la uy Será poner ya lo que es La como se dice esto? como se dice esto? Es que al estar jugando y, eh, y comentando al mismo tiempo no es, no es tan fácil No es tan fácil como parece Pero siempre se me olvidan cosas Y esas cosas eh, poner el... ok, en este en este piso de aquí arriba lo que haremos será poner también el balcón y dejaremos solo una sola vuelta aquí ponemos, pondremos un balcón de este lado, un balcón de este lado con algunas trampas para los monstruos y esas cosas a medida que va avanzando el canal, así que bueno, en fin ¿qué haremos primero? ¿qué haremos primero? no tenemos el tiempo encima todavía Todavía queremos primero, veamos, veamos, déjame empezar, sería ya buscar la plata en las cuevas, así que, ok, vamos, uh, veamos, qué es esto, minerales, creo que no tengo ningún mineral, así que, no, materiales de construcción, bueno, esto sí creo que lo dejaré aquí, lo haré en el próximo capítulo. Aparador, aparador, aparador barril supongo yo que eso también es de versiones Así que, pongamos esto aquí eh, Sí, esto aquí Pongamos esto aquí Esto este aquí El maniquí, coloquemoslo aquí Aquí, aquí El maniquí, coloquemoslo aquí El maniquí, coloquemoslo aquí Veamos, maniquí, perfecto hacer flechas de fuego prefiero estas flechas que las normales porque las normales de hecho no me sirven para nada por así decirlo por así decirlo porque con este algo que tengo todo cualquier tipo de flecha hasta un guijarro que tire hará daño pero en fin veamos armas creo que tal vez si sí podría dejar algunas almas lo cual sería dejar esto obvio porque con esta hacha yo creo que tengo Veamos, el pico no dejarlo, esto tampoco. Eh, ok. Esto va en materiales para construcción, lo he dejado, pero en fin. Veamos. Esto va en varios, así que lo pondremos aquí de momento. Esto también. Esto también. Esto también. También, también, también. Veamos, tengo comida, banco, esto también va a meter, es para construcción. Rayos. Veamos, veamos, veamos. Ok, tengo ya todo listo. Supongo que podría irme con algo de comer. Porque lo que no quiero, rayos. Bueno, ya puedo hacérmelo todo de... Vaya, qué inteligencia. Eh, veamos. Lo que pasa es que no quiero llevar todo el inventario tan lleno, pero... Bueno, tan vacío, por así decirlo. en fin, comida, armas, materiales de construcción. Ok. Lo que haremos será tomar esto. lo del cual va aquí. Antes para pared. El cual va aquí. O tal vez aquí. Que sí, ya no sé. Un torso podrido. Ya no usaremos un basurero. Bueno, y aquí ya se me hace de noche también. Uf, rayos. Veamos. ¿Qué haremos primero? Una cueva Por aquí se va la zona corrompida Así que mejor vámonos del otro lado Y no tengo ningún tipo de armadura O sea que estoy totalmente expuesto Veamos Sí Ok Bueno, corremos Uy Bueno, es que he cambiado también los controles Y todavía no me he acostumbrado mucho Así que, bueno, en fin Veamos si le, a, si le doy así, voy al pico y así, okay. ok. Ok, ok, Ya. Ya estoy más familiarizado. Aquí lo que haremos será tomar esto. no de madera. Esto no me sirve. <risa> esto no me sirve, así que tomemos esto, hagamos esto. Esto de hecho sí me sirve. Porque entraré a una cueva y... Quizás me quede atrapada en algunos momentos. necesitaré la arena para... Bueno, la tierra. Para poder escalar. Ya que la tierra no tiene nada de gravedad. Y en fin. La necesito. Veamos. Muera el conejo. Y, y piedra. Ok. Veamos. Aquí tengo ya... de Piedra. Madera. Y telas de araña todo está bien colocado perfecto continuamos veamos diría yo que se supone que debe de llegar bueno en fin continuemos veamos tomamos esto uy ah, para. muere tú también pájaro bueno no murió Tal vez, tratando de llegar a una cueva... Por aquí mismo llegamos a una jungla y todo se nos daña, así que... Oh, no, por aquí creo que hay una cueva. Creo. Que también podría ser una tontería, así que... Veamos. Esto está trancado aquí, lo cual tendremos que cambiarlo. Veamos, perfecto. Ok, al parecer aquí no hay nada Así que tomamos el hacha Y más temo más, más temos Más temos estos dos slimes En fin Más temos estos dos slimes Veamos Bueno Tomemos la, la bloque de arena De tierra De tierra, de qué arena uh, Veamos Ok Ok Estoy un poco mariano En fin que ya va me casi media hora Dios mío Y no he hecho casi nada Bueno Bueno Al parecer Me sucederá como en el segundo capítulo De nuevo Veamos, he visto un poco de cobre, pero no lo necesito en este momento, así que muere tonto slime, muere tonto slime. Sí, lenta. le daré golpes al slime al revés. Y ya me estoy moriendo un poco. Uf, ya, tío Bueno, veamos si, si encontramos alguna... Uf, que no sé por qué no tengo nada planteado antes de hacerlo. Trataré de hacerlo en el próximo capítulo. Bueno Bueno Ok Esto también lo tengo Bueno Veamos Si sí, Hagámosnos Sigamos sí, sí, oh, Seguimos con el Hagámosnos En fin Ah, es que no tengo más bueno hagámonos hagámonos hagámonos supongo bueno en fin continuamos con la tierra oh. ajá ok Uf. Bueno, perdiendo tiempo como si no hubiese mañana Ok Veamos También duraré media hora Haciendo esto Uf, tío Bueno Bueno Supongo yo que ya va más de media hora y no he hecho ni siquiera la primera cosa Bueno Creo que si sí. Llegamos a la hombra Supongo que si sí, Hicimos algo Y es terminar el tercer eh, la, El tercer El tercer Siempre se me olvida lo que estoy diciendo Ok Creo que Uy otro, un ciervo. Aquí muero Ay, se me olvida todo lo que digo Siempre serio que a mí me molesta Más que ustedes Ay, te odio Estúpido Slime Muere Muere por hacerme perder el tiempo Otro capítulo de más de media hora en fin, lo que haremos será acostumbrarnos a seguir subiendo capítulos de más de media hora, porque, ¿qué se puede hacer? Será un canal de capítulos de más de media hora. Veamos, supongo que ya, veamos, ok, pirañas. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño pueda matar algo tan grande de tan... veamos un poco de agua. Y bueno, amigo, y bueno, amigos, hemos terminado con el capítulo de hoy. Como prometí, arreglé el video para que sea... Un poco mejor Recuerden siempre eh, Poner la buena optimización del vídeo Para que se vea en 480, 4080 O 480, no recuerdo cómo es Pero recuerden siempre poner eso Like, comenten Porque es lo que me motiva A seguir subiendo los vídeos Gracias es por ver Y Aunque no hemos seguido No hemos terminado las tareas de hoy, de hoy, ciérrate. Oh, se cierra la vuelvo a abrir. Y aunque no hemos terminado todas las tareas que teníamos planeado hacer hoy, la terminaremos en el segundo capítulo, el siguiente capítulo. Bueno, en fin, lo que hicimos en este capítulo ahora fue buscar plata y hacer una cueva lo cual no completamos, o sea, no lo hicimos. En fin, terminamos el tercer, el, el tercer piso y fuimos a la jungla. En fin, no fuimos a la zona corrompida. No fuimos a la zona corrompida. Siempre lo prometo este video y eh, siempre le prometo eso y nunca he podido hacerlo. Pero en fin, en el próximo video continuaremos con esto. Eh, veamos, ya que no hay nada más. Eh, sí, ya que no hay nada más que decir. Eh, terminamos con el video chao chao